Primero tenemos que conseguir una lancha, conseguir el combustible para irnos ahora sí con los compañeros hasta Temuey buscando árboles que nos puedan servir ya que tenemos una proyección que toda madera no nos sirve. Troncele los troncitos a, a los troncitos hasta que esté allá para sacar a potrillos, potrillo, Para que no se desperdicie el palo. Cuando la madera se trae a la casa ya se pone a secar Cuando está uno con mucho afán lo corta para que seque rápido ya cuando ya está seco ya empezamos a tallar, después del serrucho ya se coge con el machete, del machete ya va labrándose ya con la herramienta que son las gubias, que son las que nos van dando la formación de la talla. Se hace todo el recorrido de la, la lija, después ya se saca a ponerle la cera, una hora para que no seque la cera o si no dejarlo secar en temperatura de unos 3, 4, 5 horas. Yo trabajaba con solamente con punta y cuchillos. Eso es totalmente difícil para uno hacer una talla y, y el potrillo también. Entonces ella me facilitaba las herramientas yo con eso empecé a trabajar. Y últimamente me di pena de estar... Yendo allá, que me prestara, que me hiciera el favor, yo mismo tuve que comprar unas herramientas y tallarlo en la forma como lo tenía ella. Sí, nosotros antes lo dedicamos a, a trabajar la mina. Ya se puso muy complicado. Entonces le dije a mi esposa, bueno, vamos a orarle al Señor para que el Señor nos ilumine qué, de qué otra cosa podemos vivir. Ya. Cuando estaba muchacho me gustaba mucho picar palos. A mí, a mí en la casa me pusieron el picapalo por eso, porque... Yo, algún palito que veía, entonces empezaba y le daba la forma ya. Cuando necesito hacer algo, que necesito algún diseño, yo le oro a Dios que Dios sea que me muestre el diseño. Y Dios me lo muestra. Pero él se dedica únicamente a su arte, le fascina.